Te dice. Mi padre no me dice nada, nunca, ni me han, es que, no... vamos a ver, hay dos tipos de personas, los que estudian porque el padre le dice estudia, porque no sé qué, o sea, más o menos como con amenaza casi, entonces yo creo que eso es no, o sea, no van a estudiar nunca por gusto, a mi es que hija nunca me han apoyado a mi padre a estudiar, me han, me han apoyado a estudiar, porque en mi pueblo hay mucho campo y siempre es la típica amenaza de que si no estudias te vas al campo. Pero siempre salía por voluntad propia de estudiar y eso y ponerle ganas.